Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te hablo de las ideas y de la importancia de su implementación. Hace pocos días estuve leyendo un artículo en la revista Inc. firmado por Jeff Hayden, uh, pasado en la investigación de dos profesores del MIT, en la que, con un universo de 2,7 millones de startups, lo cual no es poca cosa, dedujeron un dato que me pareció absolutamente sorprendente en cuanto a la generación de ideas. Y es el siguiente. ¿Cuál diríais que es la edad? media en la que un emprendedor o emprendedora es más exitoso no solo en la creación de la idea sino en la ejecución. No. Más. Un poco más. Exacto. 45-50 años. Esa es la edad media en que estos emprendedores triunfan con sus ideas y su ejecución. De eso y mucho más os hablo en el post de esta semana. Y ahora os dejo con este campanario románico del monasterio de San Cungat. Más de mil años nos contemplan.